¿En qué consiste el sistema de donador solidario? Si deseas apoyar el proyecto pero no tienes dinero, puedes contactarme y obtendrás un código. Con el código podrás invitar a personas que conozcas a que se unan al proyecto. Si consigues que tres personas hagan una donación y escriban tu código en un comentario, serás tomado en cuenta como un donador más al momento de la entrega de las recompensas y beneficios. No te pierdas esta gran oportunidad.